camina al sol acercarse al sol ha sido un deseo de mucho por mucho tiempo hoy podemos decir que logramos tocar el sol cómo con la sonda espacial Parker Solar Probe de la NASA su lanzamiento la nave Parker Solar Probe fue lanzada en 2018 desde la base Cabo Cañaveral tiene un blindaje térmico especial siete veces mayor al de las otras naves. Por esta razón soporta las altas temperaturas del sol. Fue el vehículo más rápido de la historia. Demoró tres años en alcanzar su objetivo de tocar el sol. Haciéndolo el 28 de abril de 2021. ¿Cuál fue su recorrido? Partió de la Tierra pasando por Venus, luego por Mercurio, hasta llegar al Sol. Aquí puedes ver un modelo de su trayectoria. Al pasar cerca de Venus, pudo tomar nuevas imágenes de su superficie. Claro que no ha sido nada fácil su recorrido. Ha tenido que enfrentarse a peligros como que al pasar por Venus debió enfrentarse a sus aterradores vientos que al acercarse al sol atravesó Pseudo Streamers, que fue como volar hacia el ojo de un huracán, y que el viento solar le ofreció resistencia. Su viaje aún no ha terminado. Se espera que en 2025 alcance el punto más cercano al sol. Increíble, ¿cierto? Si quieres saber más, puedes visitar la web de la NASA.